Bueno, desde, ¿qué le podría decir? Después que entró el nuevo síndico, estamos totalmente abandonados y abarrizados, como pueden ver el parque, que ahora los niños entran aquí y no se puede ver nada porque, escúchame, es como para caballo que este parque pueden observar, es para caballo. y eso está desde que entró Siquio. Ahora mismo, gracias a Dios, por lo menos recogieron la basura, pero la basura dura aquí, que eso no se había visto antes. Antes se recogía dos veces a la semana Ahora no se sabe cuándo es que viene la basura. Estamos desde que entró ciclo perdido totalmente y abandonado. ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Le han dicho las no respuestas? Bueno, ahora mismo no han dicho nada. Ustedes son los primeros que vienen por lo menos a saber de uno. Pero las autoridades, como se ve, no han dicho nada. Especialmente el síndico que viene siendo el culpable de esta situación. Por los mosquitos que están aquí, que miran, tan descuidados. ¿Por qué? Porque tú pediste ey, entonces ser el síndico. Vamos a trabajar aquí, viejito. De verdad. ...porque aquí no podemos sentarnos... ...porque nos están matando los mosquitos... ...por este descuido que nos tienen aquí en el parque los rieles... ...así que vamos a trabajar...